En democracia, la diversidad de opiniones es un valor que yo comparto plenamente. Las reformas necesitan debate en la sociedad, consenso en el gobierno y después de aprobadas por el Congreso y por la sociedad misma, necesitan mucha determinación para aplicarlas. Este gobierno del cambio no va a renunciar a reformar para mejorar la salud, las pensiones y las condiciones laborales justas para todos los colombianos y colombianas. El objetivo es simple, los cómos y los medios complejos. Buscamos simplemente que cualquier enfermo sea atendido y que sea, y se prevenga la enfermedad. Que cualquier persona de edad tenga un bono pensional, que cualquier trabajadora tenga estabilidad laboral. La salud es un derecho, no es un negocio. Y la actividad privada, que bienvenida sea, no puede impedir o limitar ese derecho. Buscamos soluciones justas, estables y responsables y entre todos y todas. Estamos en un momento decisivo para nuestras reformas y necesitamos más cohesión y determinación. Hago un llamado al acuerdo nacional. A que todas las fuerzas políticas, incluso de la oposición, los gremios, las asociaciones comunales, los barrios, las organizaciones sociales, campesinas y a cada uno de los colombianos y colombianas a que ayuden a construir este país con el debate y las propuestas. Agradezco los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria. María Isabel Urrutia y Patricia Arisa, con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país. Y los invito a que desde el lugar donde estén, nos ayuden a construir este pacto social. He decidido nombrar a Aurora Vergara como ministra de Educación y a Astrid Rodríguez como ministra del Deporte, para que con nuevas energías puedan culminar el proceso de reformas iniciadas. Seguiremos buscando consensos y acuerdos para consolidar y profundizar nuestras reformas. Mi gabinete y yo como presidente de la República seguimos comprometidos en sacar no solo las reformas, sino unas reformas que mejoren sustancialmente la vida de todos los colombianos y colombianas. Buenas noches, Colombia.